Cuando nos daremos cuenta de que cuando dañamos a la tierra nos dañamos a nosotros mismos Cuando nos daremos cuenta de que el dolor que causamos nos causamos a nosotros mismos Cuando nos daremos cuenta de que no hay separación entre nosotros y la tierra Levantémonos, el momento de actuar es ahora Protectores de la tierra, levantémonos, el momento de actuar es ahora Únete al movimiento mundial para convertir el grave daño a la naturaleza Es decir, el ecocidio en un crimen internacional Por la humanidad, por el planeta